Sí, mira, ahí los ciudadanos eh, pues amenazaron, y de hecho lo hicieron, hacer saqueos a negocios. Saqueos no es más que ir y pues penetrar ilegalmente, robar mercancías, que ya sea productos alimenticios, productos de limpieza, todo lo que implica lo que es tener una tienda en un supermercado. ¿Qué pasa? El presidente aparentemente tomó buenas medidas, sin embargo quizás no analizó la logística que iba a llevarse las mismas. Estamos hablando que eh, no todo el mundo está en un censo, o sea, no todos los ciudadanos están registrados debidamente, no todos tienen correo electrónico, no todos tienen cuentas de banco Las intenciones respecto a las medidas son buenísimas, pero hay varios factores. No es simplemente pues, hablar de la boca para afuera, hay que medir ciertas cosas. Muchas personas lo estaban acusando de populismo, de querer eh, coger cámaras ante la situación, pero aparentemente no manejó el sentido de logística. O según ese video, eso es lo que podemos concluir respecto a ese tema, Roberto. Bueno, eh, es lamentable ¿no? eh, la situación en Salvador porque... Eh, la mayoría son gente pobre que ni siquiera tienen cuenta eh, de bancos y, y la logística se hace eh, muy, muy, muy difícil con esta situación. Mira, estoy tratando de comunicarme con Juan Antigua, quien es el director de los comedores económicos, eh, porque eh, también hay que decir el trabajo que están haciendo. Eh, buenos días, eh, Juan Antigua. Estamos en vivo para el programa El Toque del Mediodía. Eh, ahora mismo tenemos las imágenes. Eh, de lo que está haciendo eh, los comedores económicos aquí en San Francisco de Macorís tenemos entendido que hoy llegaban las cocinas móviles y nos gustaría saber cuántas raciones se están preparando al día con los comedores económicos, buenos días buenos días Roberto buenos días a todo el público que se ve y se escucha, mira de verdad que nosotros estamos sumamente orgullosos de nuestro personal en San Francisco de Macorís son verdaderos héroes y heroínas porque hay un personal que ha entregado el cuerpo y el alma a la situación que se ha presentado producto de COVID-19. Por inclusión del presidente, a San Francisco de a la provincia Duarte, se le está dando una, una atención especial por las condiciones que se han presentado de... y San Francisco de Macorís ahora mismo en esta oportunidad ahora, hoy, el día de hoy se está despachando más de mil comidas diarias ayer ayer se, se despacharon mil 24.400 comidas y el día de hoy eso va a aumentar, producto de que ya la cocina móvil está en San Francisco de Macorís de día ayer, de anoche entonces, a partir de hoy el suministro eh, se va a incrementar producto de, de esfuerzo que están haciendo esas, esas mujeres y esos hombres que están de verdad, de verdad, como verdaderos eh, eh, héroes trabajando por nuestra provincia. Es así que nosotros lo que queremos es que la gente acuda al servicio que está brindando eh, los comedores allá en San Francisco de Macorís. Y el que quiera ayudar no importa el color, el que quiera ayudarnos sin bandería puede este, puede comunicarse con nosotros y con mucho gusto. Nosotros abrimos la puerta, como bueno, estamos en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Salga lo mejor posible de esta emergencia. Y de esta agresión de este virus. Eh, eh, don Antigua, eh, me gustaría, eh, dentro de lo posible, que usted me diga cuál es la logística que se está utilizando para que esas raciones eh, de comida eh, lleguen a, a donde deben de llegar, a los sectores populares, a la gente más necesitada. Mira, la verdad es que hemos encontrado un grupo de voluntarios y voluntarias que son los que se están encargando de llegar a todos los rincones de la provincia. Y especialmente en San Francisco de Amatorí, eh, esa gente desinteresadamente y con una voluntad sumamente grandiosa que nosotros valoramos, eh, son los que nos están ayudando a, a la distribución. Las iglesias, la Junta de Vecinos, la, las fundaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de verdad, de verdad que eh, se está haciendo un trabajo en San Francisco de Macorís, eh. Mañana, eh, el pueblo de San Francisco de Macorí va a entender que tiene hombres y mujeres dispuestas a sacrificarse por su pueblo. Sí, eh, eh, don Juan, las personas que y las juntas de vecinos o organizaciones populares o cualquier entidad que quiera eh, eh, eh, colaborar, eh, apoyar lo que es la distribución, eh, ¿qué debe de hacer eh, para poder no, no, ayudar? lo que que hacer es comunicar hacer un pequeño levantamiento en la zona que ellos crean que puedan cubrir, hacer un pequeño levantamiento y suministrar a nosotros la, la cantidad de, de alimentos cocidos que ellos necesitan. Eso es todo lo que tienen que hacer, es de, de comunicarse con nosotros y decir, bueno, vamos a necesitar tantas raciones de, de comida mañana y nosotros se la producimos, ellos van a la busca y entonces yo busca su mecanismo de, de distribuirla. Las iglesias son las más, la más llamadas a, a distribuir la, los alimentos porque la disciplina, la credibilidad de las iglesias, eh, la verdad que, que son esas son las instituciones. Además, la, como dije ahorita, la, la fundaciones y la junta de vecinos. Bueno, pero sí con todo, este sí es estamos abiertos para dar el servicio a la provincia de Duarte, especialmente a San Francisco de Macorís. Sí, eh Marilene Veloz, eh, compañera de nosotros, quiere hacer una pregunta, don Juan. Ah, con sí, mucho gusto, sí, pues, Marilén, ¿cómo está? Bien, y usted. Sí, buena, Marilén, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? No, no, sí, sí y En ese sentido quería agregar una pregunta en torno a la logística. Eh, se tiene 100% garantizado. Sabemos que la población dominicana en su gran ciento es pobre. Se tiene garantía de que va a llegar al 100% a los sectores populares, a los sectores vulnerables, porque definitivamente que el plato del día es la mayor preocupación ante esta pandemia aquí en el país. No, no, no, no te escucho bien, Marilín. No te escucho no, bien. No te Ah. Ah. Ah. Te eh, ah. Eh, Sí. Eh, ¿Cuál es la pregunta, Mar Marilady, para yo hacerse la a, a antigua? Sí. ¿Que ¿Cuáles son las garantías de que se va a cubrir todos los sectores populares dama, en torno sí. a la alimentación? Sí. Mar Mar Marilady dice que cuáles son las garantías de que se le va a, a cubrir eh, a, a, de a, la a razón de comida al 100% a los sectores populares. ¿De qué garantía, de qué garantía hablamos? La garantía es que ella la solicite. Eh? y nosotros producíselas y llevárselas con la calidad, dentro de la calidad, eh, que no ten duda de la calidad de nuestro servicio, eh, la protección adecuada de nuestra gente que va y la lleva y la producen. No, no, no sabría, bueno, no, no entiendo que Marilena está diciéndonos con la garantía. Ok, eh, ella es, a lo mejor se refirió de que el pueblo puede estar eh, seguro ah, de que de una forma u otra le va a llegar su ah, no, de nosotros estamos produciendo a partir de hoy vamos a producir más de 30.000 comidas en San Francisco de Macorís a partir de hoy sí. Así que estamos, estamos llegando a 30.000 a 30.000 eh, yo diría personas eh, con ese servicio sí, nosotros importa, estamos trabajando ya. nosotros estamos trabajando de las 4 de la mañana hasta las 8, las 9 de la noche todos los días Sí, lo importante es eh, eh, que la Junta de Vecinos, las iglesias, eh, vayan la al, comedor, al comedor económico y soliciten la ración. Eh, don Juan, no quiero despedirlo sin antes eh, eh, aprovechar que usted envíe un mensaje de aliento a su pueblo San Francisco de Macorís bueno, en medio de esta desgracia que estamos viviendo. La verdad es que estamos, estamos sumamente preocupados con nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra provincia. Y el llamado es que quédense que a su casa, Creo que de esa manera que podamos nosotros detener eh, este ataque tan tremendo de este virus de COVID-19. Yo creo que debemos de preservarnos o preservarse lo que, lo que está en condiciones porque nosotros andamos en la calle trabajando. Nosotros estamos muy expuestos, pero lo hacemos por, por nuestra responsabilidad, lo hacemos por nuestra gente, por nuestro pueblo y por el país. Bueno, muchas gracias, señor Juan Lantigua, quien es director de los comedores económicos de la República Dominicana. Ya usted podrán escuchar. Eh, Miren, nos gusta hacer la información de primera fuente, porque hay personas que quieren todo politizarlo. Usted está claro eh, que me esté escuchando, esto no es con bandería política, blanco, azul, rojo, amarillo, verde. No. Usted, usted, de cualquier sector popular de la provincia de Duarte que necesite entregar alimentos, se están produciendo unas 30.000 raciones de comida. Usted arranca ahora mismo para los comedores económicos y usted dice, mire, somos de la Junta, somos del de, de, de, de sector popular, somos de esta iglesia, no importa el credo, religión, color, necesitamos tantas reacciones. Claro, usted debe de hacer la logística, de buscarla y distribuirla, porque recuerden que estamos llamando a que, eh, no hacer aglomeraciones de personas. Por eso no es bueno que la gente vaya directamente eh, de forma individual a los comedores económicos, sino que vaya eh, eh, un la representante del de, de sector, de, de la organización, eh, de, de, de las eh, iglesias, eh, de los sectores populares, que vaya un representante y busque eh, eh, esa cantidad de comida, la solicite, que se la van a entregar y usted la va a distribuir así nuestro pueblo, nuestra gente más necesitada. Eh, van a llegar a ayudar. Hacemos los llamado también a las zonas rurales, a los campos, eh, ¿no? Que también están incluidos ahí eh, de la Junta de Vecinos de los Campos. Vengan aquí al Comedor Económico a buscar su ración eh, de comida para que todos estén alimentados. Eh, mira, Roberto, mencionaba.